Bienvenidas y bienvenidos a otra apasionante etapa de nuestro increíble viaje por la lengua y literatura castellana. En esta ocasión vamos a entrarnos en el descubrimiento de los sinónimos. Venga, seguidme que empezamos. Bueno, pero ¿por qué he dicho descubrimiento? Si ya lo tenéis muy trillado, muy visto, muy sabido. ¿No es cierto? Echad un vistazo a estas palabras de aquí. ¿Verdad que sabéis decirme ya sinónimos? No os doy tiempo. Parad un momento del vídeo para pensar. Sí, sí, dale a la pausa o lo que sea. Venga, que te espero. ¿Ya te has tomado tu tiempo? ¿Tus respuestas se parecían a estas? Estoy convencido de que sí. Bien, pero vamos a intentar saber un poquito más. Recordad que siempre os digo que la escuela es como una escalera y que siempre hay que intentar subir un peldaño más para poder llegar a lo más alto. Veamos, por ejemplo, que estas palabras de aquí son sustantivos. Veamos que estas palabras de aquí son adjetivos. Mientras que estas tres últimas son verbos. Bueno, pues tenemos que fijarnos que, efectivamente, los sinónimos de un sustantivo son otros sustantivos. Tenemos que fijarnos que los sinónimos de los adjetivos son otros adjetivos y que, por supuesto, si queremos buscar sinónimos de un verbo, tendremos que encontrar otros verbos. Efectivamente, felicidad, sinónimo, alegría, son intercambiables, me da lo mismo usar una que otra. De coche, pues el sinónimo es automóvil, tanto en este caso como en este, recordemos, son sustantivos. ¿Pero qué pasa si pasamos a los adjetivos? ¿Qué sinónimo hay de rápida? Pues sinónimo de rápida, veloz. Sinónimo de veloz, rápida. En ambos casos se trata, recordemos, de adjetivos. Con los verbos, otro tanto de lo mismo. Un verbo sinónimo de saltar, pues brincar y a la inversa. Son intercambiables, recordemos. Uno de subir. Pues, elevar y a la inversa. Son sinónimos. Si se trata de verbos, tenemos que encontrar otro verbo. Venga, continuemos, que queda mucha tela que cortar. Observad estos textos con atención. Cambiando las palabras que tengo aquí resaltadas por sinónimos, vamos a hacer que sean un poquito mejores. Vamos con el primer texto. ¿Os llama algo la atención? Echad un vistazo. En efecto, se repite mucho la misma palabra. Se repite grande o grandes todo el rato. No es que eso sea malo. De hecho, lo de repetir palabras se hace mucho, por ejemplo, en poesía. Pero conviene evitarlo, sobre todo si no lo estamos haciendo adrede. Sobre todo si lo estamos haciendo porque es que no se nos ocurren más palabras. Así que vamos a sustituir grande, cada vez que salga, por un sinónimo distinto, para dar más belleza, para dar más gracia al texto. Entonces nos queda de esta manera. En lugar de vivo en una casa grande, tiene una cocina grande, un salón grande y también varias habitaciones grandes, podemos decir vivo en una casa descomunal, tiene una cocina inmensa, un salón gigantesco y también varias habitaciones enormes. Mucho mejor, ¿verdad? No me vais a comparar este texto de arriba, que se nota que tenemos mucha pobreza de vocabulario porque estamos todo el rato repitiendo lo mismo, al texto de abajo, que es mucho, mucho mejor. En este otro texto nos pasa algo parecido. Echad un vistazo. No os ha costado nada, estoy convencido, encontrar que se repite mucho la misma palabra todo el rato. En este caso, la palabra que se repite es escogido. Bueno, pues ya está. Buscamos sinónimos y nos queda un texto mucho más bonito. ¿De acuerdo? En lugar de Ana ha escogido un libro de aventuras, Luis ha escogido uno de misterio y yo he escogido uno de poesía, podemos decir Ana ha preferido un libro de aventuras, Luis ha seleccionado uno de misterio y yo he escogido uno de poesía. Aquí he dejado escogido y escogido. Pues bueno, un ejemplo. Podríamos haberlo cambiado por otro sinónimo. ¿Se os ocurriría por cuál? Vayamos ahora con este otro texto. El libro es viejo y está roto. No tiene nada de malo, ¿eh? Este texto está bien. Pero cambiando estos dos adjetivos, veréis cómo ya no resulta exactamente igual. Si cambio viejo por antiguo y roto por desvencijado, resulta mucho más interesante. Desvencijado, en este caso, por si no lo sabéis, es un adjetivo que significa que algo tiene sus piezas sueltas. Según el texto de arriba, nos pensamos que el libro está roto, pero si utilizamos el término desvencijado, somos más precisos, ya nos hacemos a la idea que lo que sucede es que puede ser que tenga alguna hoja o la tapa sueltas. Y en clase ya hemos hablado mucho de qué distinto es de que resulta decir que las cosas son viejas a decir que son antiguas. El último caso que vamos a ver de momento resulta muy interesante porque gracias a los sinónimos podemos hacer lo que se conoce como cambiar el registro. Ya, no os preocupéis que ya estoy yo diciendo cosas raras. Veréis, esta frase, esta chava la controla mogollón de ordenatas, no tiene nada de mano en principio, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no es una frase muy adecuada para decir a alguien desconocido o a alguien mayor. Es un poco como para hablar entre amigos, como para hablar entre gente de tu misma edad. Gracias al uso de sinónimos podemos expresar exactamente lo mismo, pero en circunstancias distintas. Que estoy hablando con amigos amigas de mi misma edad, puedo decir, esta chavala controla mogollón de ordenatas pero que estoy hablando con una maestra, con una doctora, con un desconocido, con un tendero en una tienda, pues puedo decir, esta muchacha sabe muchísimo de ordenadores. Vemos que chavala y muchacha son sinónimos. Vemos que en este caso la palabra controla, el verbo controla y el verbo sabe serían sinónimos. Mogollón y muchísimo y ordenata y ordenador. Ordenatas, mejor dicho, que es plural y ordenadores. Son intercambiables, pero esta primera sería para un registro menos formal y esta sería para un registro formal. Es decir, esto sería para hablar con gente de nuestra edad y esto sería para hablar con desconocidos o con gente mayor. Bueno, pues ya está. Estos son los textos que hemos trabajado. Aquí tenemos los ejemplos que puse primero y estos son los ejemplos transformados, cambiando las palabras por sinónimos. Estupendo. Con lo mucho y bien que llevamos trabajando hasta ahora, por cierto, mis felicitaciones porque estáis aguantando como unas campeonas o como unos campeones, yo creo que ya estamos en disposición de definir los sinónimos. Los sinónimos. ¿Qué son? Bueno, pues los sinónimos son palabras que tienen un significado similar a otras. Decimos que dos o más palabras son sinónimas si significan algo igual o parecido. Muy importante, cuando vayáis a definir, cuando vayáis a dar la definición de sinónimos, que quede claro que os referís a palabras y que tienen un significado similar a otras. Por supuesto, podéis utilizar sinónimos para definir sinónimos. Me refiero a que podéis decir que los sinónimos son palabras que significan lo mismo que otras, que significan algo semejante a otras, que tienen un significado parecido, que tienen un significado semejante, pero tiene que estar siempre la idea de que son palabras, significado y similar. Pero que eso ya lo sabíais, y seguro que muy bien, y además lo tenéis en el libro. Vamos a intentar ir un poquito más allá, recordad, subir un peldaño más. ¿Para qué sirven los sinónimos? Pues en el primer texto y en el segundo que vimos, sirven para evitar repeticiones. Hacen nuestros textos más fáciles de entender. Sirven, según vimos en el tercer texto, para decir cosas de manera más interesante y amable. Recordad, el libro es viejo y está roto, pero si decimos el libro es antiguo y está desvencijado... Ya nos resulta más atractiva la idea. Y por supuesto, como vimos en el último ejemplo, nos ayuda a adaptarnos a otras situaciones. ¿Que estamos con amigos de nuestra misma edad? Pues no pasa nada porque, digamos, esta chavala controla mogollón de ordenatas. Pero si estamos con desconocidos o con gente más mayor, mucho mejor decir, esta muchacha sabe muchísimo de ordenadores. Pero atención, que no se mueva nadie todavía, que no hemos terminado. Tenéis que saber, es muy importante, que no siempre se pueden usar sinónimos. En estos ejemplos que tenemos aquí de frases hechas no está permitido usar sinónimos. Lo no lamento mucho, pero las paredes oyen no se puede sustituir por los muros escuchan. Por supuesto, si alguien tira la casa por la ventana, con sinónimos no podemos decir que alguien arroja la vivienda por la cenestra. Si la entrenadora os manda a chupar banquillo, bajo ningún concepto podéis lamer banqueta. Y por supuesto, que si se os ocurre decir que hace un fresco que monda, nadie va a saber qué estáis diciendo. No siempre se pueden usar sinónimos. Hay un momento y un lugar para cada cosa. A no ser que queráis contar chistes o hacer alguna gracia. Hay momentos y momentos y lugares y lugares. Puede ser que en alguna ocasión, si dices a vocablos incoherentes oídos incomovibles, pues hagas reír a la gente, porque, bueno, lo estás haciendo adrede y todo el mundo entiende que estás diciendo, en lugar de a palabras necias oídos sordos, pues algo más culto y refinado. Pero en el caso que he puesto en la diapositiva anterior de ventana y fenestra, que de verdad confiad en mí, ¿eh? de verdad fenestra es sinónimo de ventana, pues yo no recomendaría nunca usarlo, jamás porque se trata de usar sinónimos para hacernos entender mejor. Si utilizamos sinónimos para que no se nos entienda o hacer nuestro mensaje más confuso, los estamos utilizando mal, creedme. Ya sí, vamos a ir acabando. ¿Sabíais que existen diccionarios de sinónimos? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabíais? ¿Sí que lo sabíais? Bueno, yo tengo un recuerdo muy vívido de cuando era pequeño de que en mi casa había dos diccionarios de sinónimos y antónimos, uno verde y uno marrón. Hoy día quizás no tenga mucho sentido que os compréis uno porque tenemos todos los sinónimos que nos apetezca buscándolo por internet. Pero si tenéis oportunidad, no dejéis de echar un vistazo. Opciones hay casi infinitas. Y se trata de diccionarios que en lugar de definiciones vienen sinónimos. Por ejemplo, estar. Pues no te pone la definición. Te pone sinónimos vivir, encontrarse, hallarse, permanecer, ubicarse... Existir y también antónimos, es decir, irse, marcharse. Lo contrario de estar, irse. Yo, quizás porque soy un antiguo que no viejo, recordad, prefiero más el uso del diccionario, prefiero más tener el, el libro. Parece que ahora que lo tenemos tan a mano con internet, solamente lo usamos cuando nos hace falta. Pero si insisto, yo cuando era pequeño y tenía esos diccionarios a mano, yo es que recuerdo que me aburría. Y me ponía a leer el diccionario por el placer de leerlo, por el placer de encontrar nuevas palabras. Que os lo compréis o no os compréis un diccionario sinónimos y antónimos, eso ya lo dejo a cada cual. Pero os garantizo que de hacerlo no os vais a arrepentir. Bueno, y hemos llegado al final por el momento. Espero que os hayáis entretenido, espero que hayáis disfrutado... Y ojalá que hayáis aprendido cosas nuevas. Venga, un saludo a todo el mundo y nos veremos a la próxima.